Ante la situación que se vive, recuerdan ustedes que yo aquí he sido muy reiterativo con la situación que pudiera tener la aprobación o no de la ley de extinción de dominio. Una pieza que ha sido muy pedida, muy reclamada por diferentes sectores, pero que sectores tan importantes como los empresarios dicen que esto debe ser sopesado y evaluado, que debe ser estudiado a profundidad. Digo esto porque precisamente el presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella, aseguró que existen todas las disposiciones de que se conozcan los tres proyectos de ley que depositó el Poder Ejecutivo para ser analizados. Precisamente en este sentido el senador y el presidente del Senado, Eduardo Estrella, indicó que varias comisiones se han apoderado para el conocimiento de estas tres propuestas, las cuales serán de conocimiento de los diferentes sectores de la vida pública. Cito esto de manera muy importante. ¿Y ¿Saben por qué? porque son de las cosas que necesitan nuestras piezas legislativas previamente ser aprobadas. Ser de conocimiento de todos los sectores de la vida pública, ser vista, ser poder también ser parte de ese estudio. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso es lo que evita, que la población luego tenga cierta discrepancia y tenga disgusto con piezas legislativas que son aprobadas. Y qué bueno que el presidente del Senado el Ingeniero Eduardo Estrella ha sido reiterativo. Estos tres proyectos ya han sido apoderados diferentes comisiones, van a ser estudiados, pero también a la vez serán de conocimiento de los diferentes sectores. Muy importante, un punto que considero que es necesario, es necesario en estos tiempos, donde la población y la sociedad en sentido general necesita conocer que se maneja, que se aprueba y que se tiene como órgano regulador y como ente necesario para el avance de la República Dominicana. Y tres piezas como esta, una ley de extinción de dominio. óyame, una reforma a esa ley de hidrocarburos. Y de manera muy importante, el conocimiento de esa pieza que sería la regulación de los FIDA y comicios no en República Dominicana. Tres piezas, ¿cuál de las tres más importantes para la sociedad? Vamos a escuchar la palabra del presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella, por favor. Seguro, digo, la garantía de que se van a conocer, que se van a estudiar. El presidente de, del Senado nunca puede dar una garantía de que un proyecto tal va a ser aprobado o no va a ser aprobado. Porque sea, sería un dictador que se lo, lo que, es que aprueban. Lo, lo que aprueban son los, los, los senadores, el hemiciclo, y luego también pasa a la Cámara de Diputados. A mí nunca me gusta aventurar que un proyecto se va a aprobar en tantos días, en tal periodo, porque eso todo depende de los debates que suscite cada proyecto y de los intereses que haya también de la población, porque luego entonces, si la población se conoce rápido, dice después, se apresuró, no lo leyeron, no dieron participación, no nos dejaron opinar, entonces yo creo que cada quien tiene también que exponer y opinar, porque son proyectos de alto, de alto interés, no solamente para los senadores, sino para el pueblo dominicano. ¿Escucharon ustedes lo que dice el ingeniero Eduardo Estrella y también reiteró en cuanto a la situación del rechazo de los partidos de oposición en el conocimiento del Consejo Económico y Social de lo que sería una posible reforma a la Constitución. Vamos a esperar en ese sentido cómo se manejan y qué dicen los partidos luego de esto, pero reitero, para nosotros es muy importante que el presidente del Senado muestre a la disposición de conocer esos proyectos, pero lo más importante, que sean de conocimiento de todos los sectores de la vida pública en sentido general, que es muy importante.